Bendita eres, mujer, que en el diario Caminar haces de la historia un grito de libertad, de amor y de esperanza. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Telenor